Para mí es un honor estar aquí uh, representando los empresarios de Estados Unidos y Puerto Rico. Para mí es algo muy grande lo que estamos haciendo. Es algo que enseñamos a la gente acá que cuando los empresarios se unen sin intereses políticas, sin uh, cámaras que son de mucho dinero, que controlan intereses políticas, que entre unas cámaras y empresarios muy pequeñas se pueden unir, tener una voz. Yo creo que hoy, gracias a la, asociación, a la Cámara de Comercio de Comunicación de Colombianos, yo creo que es algo que hicimos muy grande para poder enseñar que sí nos podemos unir. Y para mí ha sido un éxito, ha sido mucho trabajo y se oye mi voz, pero es algo grande, um, tan grande que hasta el casa, la Casa Blanca me llamó ahora, que es algo muy grande, para tener mi presidente viendo lo que estamos haciendo acá. Porque la hija está en un interés a ayudar a las mujeres empresarias que estamos haciendo en áreas que quizá el café donde ponían cocaína, ahora tenemos café. Y ese café hay compromisos ahora en muy empresarios muy grandes como McDonald's y otros por los programas de minoría, que por ley 30% tiene que ir a las empresarias, empresoras a las compañías que son minoría, afroamericano, asiático y, y hispano. So, para mí es bien importante el trabajo que estamos haciendo Alberto, Pico y todos los socios que en comunicación, porque ustedes tienen un poder increíble. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo, había gente que ya consiguieron un negocio con la presidenta de la asociación de televisión, hay otros contratos que hoy hoy que viene el presidente de cannabis para comprar productos acá, viene este fin de semana, que no iba a venir. So, Esas son cosas que cuando a veces uno hace, pero Colombia hace estos eventos y gastan 3 mil dólares por persona de hacer estos eventos, y aquí no gastamos nada, solamente yo. Y sido sido resultados rápido Y eso es lo que creo que, que el enlace y el puente... Ahora tuve la reunión de todos los presidentes de cámaras, hoy votamos para dar becas a mujeres empresarias para que ellos vayan por primera vez a estar con las mujeres presidentes de cámaras más fuertes de mujeres y empresarias de aprender cómo se hace negocio en Colombia y cómo se hace en Estados Unidos. Nadie ha hecho eso. Y es uno hablar como la viceministra, ese fue el sueño de ella y ahora lo vamos a hacer realidad. So, muchísimas gracias a todo el mundo aquí en Medellín, um, esta cámara ha sido una cámara que me recibió cuando otras cámaras no lo hizo, como la cámara de Medellín, que mucha gente no están aquí porque no sabían. Y estamos aquí para los pequeños negocios y estoy muy uh, importante que con la ayuda de mi presidente de Estados Unidos, Vamos a poder ayudar a los pequeños empresarios con el Departamento de Comercio de Estados Unidos y poder ayudar con esas áreas de ayuda que tiene el gobierno que voy a poder hablar gracias a la Casa Blanca y gracias a Andrea, que es la directora de Hispano. Esto es algo grande. Los compromisos para las mujeres empresarias en Colombia, mucha gente no lo sabe, que es millones de dólares que van a dedicar a ayudar a esas mujeres empresarias del campo que no es, están criando sus hijos y están solas y son víctimas de la guerrilla. Nosotros vamos a ayudar con la ayuda de Casa Blanca. Las cámaras no son republicanos, no son democráticos, somos neutral, pero esto es para ayudar a la gente. O sea, a mí no me importa quién lo hace, si van a ayudar a mi gente en Colombia y ahora mi nueva familia acá, vamos a ayudar y vamos a crear mucho trabajo con los programas de, y yo, de minoría y yo estoy seguro que vamos a poder eliminar la pobreza en Sudamérica con estos programas usando que, Colombia como el primer ejemplo. Ahora soy presidente de las Cámaras de Comercio Hispano Nacional tengo 80% de las cámaras en Estados Unidos, somos 250 cámaras. Tengo las cámaras más grandes de Estado, como California, que tienen 86 cámaras, Texas tiene 55 y Nueva York tiene 26. Y hablando Florida, Utah, Puerto Rico y los otros estados, Las Vegas, Arizona, Georgia y todos tienen diferentes compañías grandes como Home Depot, que está en Georgia, o Coca-Cola, o uh, Apple en California, y todas las cámaras tienen relaciones como yo en Nueva York con Colgate y otras compañías muy grandes como Xerox, que ahora estoy trayendo papel en mi negocio y vendiendo a Xerox como negociante minoría y va a crear trabajo en Cali. Si yo digo a los empresarios que no vamos a comprar, no vamos a comprar. Tenemos un, un ahora una plataforma que se llama uh, uh, Hispanic Marketplace en español es el, el mercado hispano, que va a ser como el albaba de hispano, que cuando tú quieres vender productos colombianos por aquí o quieres vender televisión o cualquier cosa que hace, vas a poder vender por ese y los miembros van a ver tu producto, ellos pagan 6 dólares al mes o 9 dólares al mes, lo mismo acá, y ustedes van a poder estar juntos y hacer negocios usando la tecnología, so, esas son las cosas que estamos viendo, pero en Estados Unidos vamos a poner A, B, C, D a esas compañías que no están comprando a la comunidad y a los políticos en Estados Unidos, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a dejar que los que las colombianos acá tengan una voz por primera vez, que si las cámaras no están trabajando, que ellos hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros, que... Por primera vez que las cámaras pueden, los miembros de las cámaras acá pueden poner A, B, D como los niños hacen en las escuelas, que si se portan mal le ponen un F, ustedes tienen la oportunidad como empresarios de televisión de hacer eso, y eso da resultados. Y las compañías grandes que no están haciendo, están explotando la comunidad acá, como las grandes empresas americanas, debemos poner que ellos no están pagando los productores como deben hacer, y por eso hay que tantos problemas como hoy en Bogotá, que para mí me duele estando aquí, estando este pueblo doliendo. Y lo que estoy dando es una situación que nosotros queremos pagar, y la Junta votó ahora mismo nacionalmente, que tuve mi reunión de junta, por primera vez, de pagar los empleados lo que pueden sobrevivir acá. Que pagamos un poquito más, pero por lo menos los empleados están felices y no están en la calle protestando. Eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que necesitamos que la Casa Blanca nos ayuda para crear trabajos y poner la presión a las grandes compañías que ganan millones de dólares en, en, en la espalda de los pequeños empresarios de Colombia. Ya basta. Vamos a ayudarlo para que ustedes tengan una voz como tenemos en Estados Unidos. Que ustedes no están solos que estamos con ustedes, que tienen socios en Estados Unidos, que les van a ayudar, que vamos a hacer muchas cosas juntos, y vamos a hacer dinero juntos, pero vamos a hacer dinero juntos ganando igual, no ganando uno, explotando uno al otro, con respeto, conociendo cómo es el negocio acá. Ustedes nos van a enseñar mucho igual que nosotros a ustedes, y tengo una amistad de, de, de, de verdad que vale muchos años. En esta experiencia yo he tenido gente que yo Nunca pensé que iba a conocer gente que para mí me ha hecho un mejor líder y gente que me tocaba el corazón. Y como alguien tan duro puertorriqueño en Nueva York, nunca pensé eso. Es el mensaje de que ustedes no están solos y hay un compromiso de verdad. Mi nombre es Frank García y aquí estoy en la Gira Región Nacional. Y para mí es un placer estar aquí con mis nuevos amigos acá. Soy presidente de la Cámara de Comercio Hispano Nacional, representando muchos hispanos y queremos hacer negocio con ustedes. Y gracias por dar las oportunidades a los empresarios colombianos y los empresarios hispanos para por fin conocernos. Gracias y mucha suerte a este increíble canal.